Una paciente es hecho femenino, 40 años, eh, el día 6 de diciembre eh, llegó a la Argentina desde los Estados Unidos a las 48 horas arrancó con síntomas, síntomas leves, se hisopó, dio positivo, por tal motivo eh, estaba aislado y, bueno, y, y continuó ese aislamiento, y se confirmó luego la secuenciación que se trata de la cepa Omicron, así que bueno, es el, el primer caso confirmado de la cepa en nuestra provincia. Hay 22 personas aisladas, obviamente estamos monitoreando en forma diaria eh, ese, ese, esas personas, pero bueno, lo más importante es que la, la persona presentó solamente síntomas leves, está bien, eh, es una persona vacunada, y bueno, esto forma parte nada, de las recomendaciones que veníamos teniendo ahora con la diferencia que ya tenemos el primer caso confirmado y los tenemos cerca. Con respecto a la cepa Omicron, se sabe muy poco, digamos, decir que una, una vacuna, dos vacunas o tres vacunas eh, determina tal conducta es, es muy aventurado. Sí sabemos que nosotros el objetivo que tenemos es, antes fin de año, tener por lo menos la casi totalidad de la población vacunada con esquema completo, o mejor dicho, la, la población que ha manifestado su voluntad de vacunarse y llegar a marzo a abrir con la tercera dosis en la totalidad de la población.